Hola, mi nombre es Marichel Loriviaz Bruera y pertenezco al Grupo Scout Marwan 690. Soy estudiante en matemáticas y me gustaría llegar a ser como Emi Noza, que fue la segunda mujer en conseguir un doctorado en matemáticas y, después de duros años de trabajo, fue reconocida como profesora en una universidad alemana.